Te presento rápidamente para la audiencia María Laura. Quiero decir que María Laura Vital es abogada miradora con especialidad en resolución de conflictos, es consultora psicológica con posgrado en dinámica de grupo y de desarrollo personal. Y además, además, hoy viene a hablarnos de un tema interesantísimo que es la perspectiva universal del desplazamiento del tiempo. Estamos ansiosos con David seguramente por la audiencia de saber por qué se trata esto. Acantamos por lo que nos quiera, María Laura. Sí, este es un tema pero fascinante porque en realidad eh, eh, nos incluye absolutamente a todos y todo lo que existe y también lo que no existe. Entonces eh, nos toca en, el, en lo más profundo de cada uno y cuando se habla de este tema en general en algún momento vibramos, resonamos con alguna parte de lo que se habla porque ¿Hay alguna verdad nuestra en la profundidad que se despierta, ¿no? que quiere ser escuchada y ser vista? Pero bueno, más allá de, de esto que suena metafísico, estamos hablando realmente de una ley física eh, con mediciones de la ciencia, con mediciones matemáticas. Eh, digamos que esto es una de las primeras veces que podemos, eh, de una forma medible desde la ciencia llegar a las mismas conclusiones que llegamos a través de algunas leyes espirituales o experiencias que tienen las personas que dicen que se conectan o, o las lo que sienten las personas cuando están en un estado meditativo. Y por eso es un tema que, bueno, que realmente nos, nos genera, eh, bueno, a los, a los que comenzamos a conocer de qué se trata, nos genera pasión. María Laura, ¿esto sería de alguna de alguna manera eh, la, la ciencia, de alguna manera, con los avances que ha tenido, ha comenzado a validar muchos de los que hasta acá eran supuestos de la espiritualidad y va por ese lado? Sí, exactamente. Esta ley de desdoblamiento del tiempo, que es eh, eh, una ley física y universal, eh, fue redescubierta por, por Jean-Pierre Garnier, que es un astrofísico, y eh, une la física newtoniana con la física cuántica. Entonces, antes estas, eh, esto se estudiaba por separado, pero es como que en esta ley se terminan uniendo esta, estas dos miradas y ahí justamente donde se une lo micro con lo macro. Y ahí es donde entra este paralelismo, digamos, con lo que me estás eh, preguntando en este momento, ¿no? La conexión con, con, con, bueno, con las leyes espirituales y con las experiencias que, que la gente llega por intuición a conocer de, de, de una realidad más última, ¿no? Eh, ah, cuando hablamos de, de doblamiento del tiempo, eh, esto hace referencia a dos realidades, a dos realidades superpuestas, o lo podemos de alguna manera bajar para... para para el, al, al llano digamos sí. suena, suena Va, vamos a, vamos a bajarlo bien al llano vamos a, porque vamos a hablar de más de dos realidades Entonces, eh, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo bien a lo cotidiano ¿les pasó alguna vez de hacerse alguna pregunta y como la, que, la pregunta sale así como a la estratosfera y de repente tienen una sensación como abrupta de que les llegó de algún lado la respuesta no sé si Recuerdan haber tenido alguna experiencia, seguramente a todos nos pasó alguna vez, ¿no? De estas respuestas que vienen como con una sensación de me inspiré o me iluminé o no, o como sorpresiva, no No sé si, si se dan cuenta de lo que les, les estoy, ¿sí? ¿sí? Claro, me, claro. Bueno, justamente cuando aparece este tipo de respuestas, es, es cuando nosotros nos estamos conectando. Con una frecuencia de mayor velocidad que trae este tipo de información a través del de agua de nuestro cuerpo. Por eso esta sensación de tener eh, una respuesta abrupta, espontánea, que no es racional. Es como sabemos que sabemos, pero no sabemos cómo llegamos a saber. Algo así. Sí, sí, sí, sí. bien, esto es algo que nos, nos ha pasado a todos porque esta capacidad que lo podemos llamar como de llegar por intuición a las respuestas o de anticiparnos a algo justamente es un ejemplo bien bien concreto y práctico de nuestra comunicación con eh, nuestro, como le llama Garnier como otro yo en otro espacio-tiempo este otro yo que menciona el científico Garnier, es nuestro doble cuántico. Y de hecho, él llega a descubrirlo a través de estudiar eh, por su astrofísica a los planetas, a las galaxias, a las estrellas. Él dice, eh, a partir de 1987 comenzaron a aumentar la cantidad de estrellas dobles, planetas dobles, eh, galaxias dobles. Y él dice, todo en el universo tiene su doble. Estamos hablando a nivel energético, ¿sí? Y nosotros también tenemos nuestro doble. Nuestro doble sería nosotros mismos que en otro espacio-tiempo procesamos información a mucho mayor velocidad y en este espacio-tiempo nosotros no, somos, no, no estamos procesándola desde nuestro cuerpo físico a la información, sino que eh, es nuestro cuerpo energético que está... Eh, teniendo una captación de todo nuestro entorno como si fuera otro observador de una de, de la realidad. Eh, a ver, para decirlo en el cotidiano, es como si ustedes estuvieran poniendo a procesar información a una computadora con un Intel Duo y la comparan con el cuerpo físico que sería una Comodoro 64, ¿no? ¿Se acuerdan de la Sinclair, la Commodore 64? ¿No? Exacto. Entonces sería algo así. Entonces, eh, esto es una ley vital, no es que eh, tenemos un doble porque ahora lo, lo descubrimos, no. Siempre tuvimos un cuerpo energético que capta la información del entorno, tanto en, en nosotros como en, en los animales, en todos los seres vivos. Tiene un cuerpo energético que capta la información de nuestro entorno. La, en, en nuestro caso, la recibimos a través de, de partícula onda, que es como viaja la información en el agua de nuestro cuerpo, y eh, nos llega esta, eh, nos llega en forma de intuición, de instinto, de percepciones, de premoniciones. Eh. Como en este lugar eh, tiene mala onda, por ahí decimos, ¿no? <risa> claro, cuando tenemos esa sensación probablemente es porque hay alguna frecuencia que nos genera algún tipo de malestar en la sensación eh, física, ¿no? Alguna desarmonía, digamos. Mira, Rosmarin, ¿te hago una confesión pequeña? Sí. Vos sabés que yo siempre me pasa que encuentro las respuestas cuando escribo. Siempre Mira. me pasa que yo me hago preguntas cuando estoy escribiendo sí. y sigo indagando en lo que es esa pregunta y como por arte de... Bueno, podríamos decirle que es magia o algo por el. Estilo, pero llega, tarde o temprano llega lo que es la respuesta a continuación de lo que estoy escribiendo. Y yo digo, llegué a escribir, que Dios me haga a través de la escritura, mirá uh -huh. Claro, porque lo que te está ocurriendo en ese momento es que vos probablemente entras en una frecuencia en la que dejas de razonar, o sea, dejas de tener activa tu, tu procesador, digamos, eh, conciencia, digamos, tu cerebro biológico que está permanentemente... Razonando y generando pensamientos cuando justamente dejamos de tener estos pensamientos y nos ponemos en neutral y eh, digamos como si dijéramos en un punto vacío de percepción de la realidad es eh, cuando eh, podemos captar esta otra frecuencia que es de mayor velocidad porque aunque no lo crean justamente nuestro cerebro biológico es un procesador muchísimo más lento que la, eh, la velocidad que procesa el doble información. Entonces, para poder in percibir información del doble, tenemos que justamente callar nuestro, lo, que, lo que estamos pensando en ese momento, inclusive lo que estamos sintiendo. ¿Nuestro doble como nuestro yo superior? Eh, a ver, yo no quiero hacer paralelismos con lo espiritual, porque hay muchas distintas niveles de existencia, según lo que explica Garnier en la ley de desdoblamiento. Son siete frecuencias de existencia... Entonces, eh, puede generar confusión, empezar a, a ponerle los nombres, digamos, que les pone cada una de las religiones, pero obviamente hay paralelismos. Pero, digamos, el doble sería la versión antigua del ángel de la guarda. Y, ¿Y por qué? Porque justamente el ángel de la guarda era este que captaba información del entorno y nos traía por instinto o por intuición lo que teníamos que hacer para sobrevivir. ¿Para sobrevivir qué? Para sobrevivir el plano físico que es el plano más lento de procesamiento de información. Por eso lo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Pero siempre creíamos, no o, o, o, o está esta fantasía, de que nuestra mente es la más veloz de la película. En realidad nuestra, nuestra mente consciente es mucho más lenta de lo que procesa el doble. Entonces la mejor forma de conectarnos con nuestro doble es justamente como nos pasa cuando las personas que meditan que están en un estado neutral, donde si vienen pensamientos los dejan pasar como nubecitas, si vienen emociones las dejan pasar y tratan de estar como vaciándose, ¿no? Dicen ellos, yo me vacío, ¿para qué? Justamente ahí me puedo percibir este tipo de o premoniciones o sincronías o intuiciones. Otra forma de explicarlo es como, a ver, es como descubrir de repente que tenemos un, un buscador de... ¿Vieron la, la lupita de Google Explorer o de, de Internet Explorer o de Google o de Mozilla? Ustedes mandan una pregunta, como decís vos, yo estoy escribiendo, bueno, estoy con la mente eh, en un estado de fluir creativo, por ejemplo, donde mis dos hemisferios cerebrales están en el óptimo de la sincronización. Entonces ahí, justamente, es cuando yo puedo... ...digamos, recibir una respuesta... ...porque mi Lupita, que es mi doble... ...me fue a buscar algo... ...y bueno, yo pongo Enter... ...y la respuesta me puede llegar... ...no sé, alguien que respondió en Japón... ...mi pregunta, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo tener una mejor relación con mi pareja? La tiro eh, en mi buscador... ...y enseguida me llega una respuesta traducida... ...desde el chino, por ejemplo... ...de cualquier lado del mundo... ...bueno, lo mismo pasa, imagínense... ...a nivel de nuestro doble energético puede recorrer un espacio de información que antes se creía eh, que este espacio era vacío, era lo que llamábamos el vacío en el universo. Pero ahora se, se descubre a través de ecuaciones que hay una constante en el universo y que el universo justamente está lleno de energía e información que constituyen una realidad. Entonces, en este momento de nuestra existencia y en este momento del universo... Nuestro sistema solar justamente está llegando al fin de un ciclo, ¿no? Y entonces, por estar llegando a un fin de un ciclo de como mil años, estamos llegando a, a tener eh, otra frecuencia que es más eh, veloz y estamos nosotros como organismos vivientes en este planeta, estamos siendo capaces de que nuestro cuerpo se adapte o nuestro cerebro que es electromagnético de alguna manera eh, la, la, la, la comunicación con esta información en el universo se puede conectar más fácilmente y esto antes no era tan posible como en este momento entonces este es un momento muy especial para toda la gente que como vos decís no te inspirás y cuando estás escribiendo te baja información o de repente hay eh, tramas que antes no veíamos es como decir, ver detrás de una película cómo está hecha, que antes no nos dábamos cuenta y de repente decir, uy, mira, esto era un truco. Lo que llamábamos magia, de repente nos damos cuenta que es una ley física funcionando. Entonces, justamente este descubrimiento de cómo funciona eh, nuestro doble energético, de que estamos desdoblados en espacio-tiempo, eh, en varias frecuencias simultáneas, es uno de los descubrimientos que es posible porque estamos en este momento, en donde está más accesible ese tipo de información. Entonces, este, Alice, Alice, sí. Eh, tengo mira, tengo una lista grandísima de preguntas para, para hacerte. Te propongo lo siguiente, tenemos que ir a un corte musical, nos esperes ahí por favor y que nos acompañes un bloque más, ¿puede ser? Sí, por supuesto bien, volvemos en, en unos minutitos en Mali, ya estamos de vuelta por ahí María Laura Vitale nos está hablando de inteligencia conyugal del desdoblamiento del tiempo, estos temas energéticos muy, muy interesantes tengo preguntas para hacerle, preguntarle por ejemplo, qué tiene que ver esto con el inconsciente qué tiene que ver con conectar con, si tiene que ver con lo que el doctor Wayne Dyer dice de conectar con la intención, y muchas preguntas más, así que quédate ahí, ya volvemos con inteligencia conyugal, vamos a la música y tomamos Y quiero pasar primero en limpio algunas notas que sí. hablamos de este otro yo energético. Sí. Eh, estamos conectados siempre con ese otro yo, o hay momentos de desconexión, por llamarlo de alguna manera. Mira, a tal punto estamos conectados, wow. o sea, eh, nosotros si dejamos de soñar durante la noche, que es el mayor tiempo de conexión con nuestro doble durante el sueño REM. Después de 110 minutos empezamos con esta fase del sueño, donde los intercambios con el doble son mucho mayores que durante el día. Durante el día es en el fragmento 25 de cada segundo, en lo que llamamos intermitencias, donde hay una activación de nuestro cerebro que, que puede captar esta frecuencia inconscientemente. Pero si una persona eh, durante tres días no tiene conexión con su doble, muere. Y si, y si no nos dejan dormir bien durante... Un mes también, porque es lo que nos permite a nosotros equilibrarnos con el entorno. Es como si nuestro entorno estuviera en una frecuencia y nosotros en otro y, y, y tenemos que estar integrados con la frecuencia del entorno. Y ese, ese equilibrio nos genera nuestro doble permanentemente. Es una conexión eh, de intercambio permanente y están allí grabados, digamos, en nuestras capas embrionarias del, del cerebro biológico, toda la memoria de supervivencia de, de, de nuestro pasado. Entonces, nuestro doble permanentemente se, digamos, rescata información de todo nuestro pasado, de toda la memoria de supervivencia de todos los organismos vivos y nos trae nuestras mejores posibilidades en el presente para sobrevivir. Entonces, lamentablemente, debo reconocer que estamos condicionados por programas del pasado de supervivencia. Pero justamente darnos cuenta de esto en este momento es crítico porque es la puerta de salida a, como ustedes decían a empezar a percibir una nueva realidad. Que es como decir, ¿se acuerdan en el final de la película de Truman Show cuando Truman tiene que decidir entre quedarse en ese escenario que era esa ciudad ficticia y subir la escalera y salir? Y ese es el momento en que estamos viviendo, o podemos seguir viviendo eh, basados en programas del pasado y automatismos y programas de supervivencia, o estamos en un momento en que podemos eh, justamente descubrir estos programas, reconocerlos, y eh, al hacer esto podemos eh, empezar a conectarnos con una velocidad, una frecuencia que nos puede traer mucha más información en conexión al universo, ¿no? Eso, justo pues te iba a preguntar, Mari, ¿qué, nos, ¿qué ejercicios nosotros podemos hacer para que en la vida cotidiana podamos estar más conectados o, o, o en, más, en mayor sintonía uh -huh. con eh, eh, nuestro doble, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya, supongo que ustedes también y todos los que estamos en esto, en, en lo que llamábamos búsqueda, porque ahora la verdad que yo siento que me encontraron, ya no puedo buscar más nada, pero eh, lo que, lo, seguramente todos hemos tenido eh, prácticas y un montón de actividades alternativas que nos permiten estar en este estado de conexión. Todos ellos son válidos. Ahora, como ahora empezamos a también entender cómo funcionan eh, nuestra conexión con nuestro doble, que, que a todo esto no es la velocidad mayor de percepción, y, es, y de esto trata salir de la Matrix justamente, de, de conectar a nuestro doble. Con, o, o que nuestro doble reconozca el origen o la esencia de donde parte toda la existencia. ¿no? Entonces ese es el gran paso que hay que hacer. Pero al margen de eso, porque eso ya es un poquito más complejo, nuestra conexión con el doble es simplemente, primero de todos, es reconocerlo. Y, y obviamente siempre va a ayudar saber cómo funciona. Pero esto de que nuestro doble reconozca que a su vez, viene o de, de un origen o, o nosotros todos los que existimos venimos de una esencia que es lo que se está llegando ahora desde la ciencia que es un punto de vacío previo a, que es de donde surge luego todo lo que existe, antes podíamos llamar, no sé, origen de la vida origen o se, esencia es lo que va a hacer que este doble en vez de comunicarnos eh, solamente información de nuestro pasado y de nuestros programas de supervivencia nos empieza a traer información de nuestro origen, o sea, de, de, de este punto que une todo lo que existe, todos los elementos en coherencia, en armonía y tiene una perspectiva universal de todas las cosas. Porque nosotros, que somos los más de la película con nuestro cerebro biológico, percibimos una perspectiva particular de la realidad, que es desde el procesador más lento, y nuestro doble es un intermedio, digamos, es, es el intermedio entre nuestro origen y nuestro cuerpo físico. En cuanto a velocidades de frecuencia estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando, nuestro, cuando nosotros empezamos a entender justamente que eh, tenemos otro yo que es cuántico, que permanentemente intercambia información, que mucha de la información que nos trae son de programas del pasado... Eh, lo que podemos hacer es lo que le llamamos o podemos llamar derivación o, o entrega o como me hablaban recién antes del corte, eh, poner la intención para que todo lo que yo percibo desde mi visión particular, porque ustedes también hablaban de ese, del fenómeno de la percepción, todo lo que percibo desde mi perspectiva particular lo pongo a disposición o se lo entrego a mi doble. ¿Sí? para que mi doble me traiga una respuesta que sea mucho más abarcativa de la realidad, que sea mucho más amplia, que esta perspectiva me muestre todos los elementos en un conflicto. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto de pareja ¿no? y cada uno tiene este, esta necesidad de ganar la pelea o tener razón y cada uno tiene su perspectiva del conflicto. Pero si yo de repente digo, vamos a hacer una cosa, hagamos un stop, Vamos a poner un poquito de distancia, o sea, lo que le llamamos conciencia es como poner un espacio entre lo que yo percibo y lo que estoy observando, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito de, de espacio ante este conflicto y vamos a entregarlo al doble, o se lo entrego a mi doble y, y la otra persona se lo entregará al suyo. Y esperamos a ver si nos aparece alguna otra posible respuesta de la misma situación, alguna otra nueva perspectiva de la, del mismo conflicto. Entonces, ¿qué va a pasar con el conflicto? No es que el conflicto se va a resolver, el conflicto va a diluirse o desaparecer. Porque cuando yo empiezo a entender que toda la realidad es simplemente eh, distintas perspectivas de cada uno que la observa, deja de haber un conflicto, es simplemente una perspectiva distinta, ¿no? Bueno, yo empiezo a integrar todas las perspectivas y ya no hay, más no hay más conflictos porque cada una de estas personas que ven un problema en realidad son perspectivas u observadores de una realidad desde distintos puntos de vista y todas son válidas simultáneamente. Pero bueno, esto es algo que no necesitamos entenderlo, es simplemente reconocer que tengo un doble que tiene otra visión del mismo problema o del mismo conflicto o desde la misma o desde la misma de la misma situación. A tal punto que probablemente cuando me traiga otra perspectiva que me va a aparecer, como habíamos dicho, a través de intuiciones o estas respuestas espontáneas, me voy a dar cuenta que ni siquiera era un conflicto, simplemente era una mirada muy distinta. Y me va a venir otra mirada que no me va a generar conflicto, porque va a ser una mirada universal. Y desde un punto de vista universal somos todos parte de lo mismo, ¿no? Qué interesante esto poder, poder llevarlo, eh, digamos, de alguna manera eh, a, a que todo el mundo pueda entenderlo, aceptarlo y ponerlo en práctica. Eh, se nos está acabando el tiempo, Mari, no quiero perder la, la posibilidad de que aquellos que quieran eh, conocer más acerca de, de, de este tema tan, tan interesante y tan apasionante, que nos ha dejado acá mirándonos, <risa> Para, para comunicarte con vos, qué canales de comunicación nos eh, eh, puedes eh, puede, eh, presentar bueno, tengo la página web que es malivitale.com M-A-L de Laura y latina, Mali malivitale.com ahí eh, van a encontrar una presentación web donde explico todo este tema van a encontrar artículos, van a encontrar más de 30 videos en donde trato de hacerlo bien, bien simple ahora no teníamos tiempo para simplificarlo mucho eh, y además hay una posibilidad de suscribirse al newsletter, eh, al boletín de novedades. Entonces les llega mes a mes artículos y eh, digamos información sobre los cursos y los invito a ustedes dos y a quien quiera a través del programa de ustedes a venir a una presentación gratuita que voy a hacer del tema, que va a ser introductoria el 24 de septiembre. Es un sábado y se conectan a través de la página web o infomalivitale.com, eh, inf, info, arroba, ¿cómo es? Exacto, sí. <ríe> bueno, pues, no a tu página. Sí, a mi página y a la, la dirección. Ahí me puede consultar, sí. Así que, este y ahí también estoy vendiendo a través de esa página los libros del científico Jean-Pierre Garnier, donde explica perfectamente todo esto y en una forma bastante sencilla dentro de lo que puede un científico acercar a los simple mortales. Muchísimas gracias Mali, eh, realmente da para, para otro programa más y, y vamos, a, vamos, vamos a estar, este, nos manda la información y vamos a estar repitiéndola por acá en el programa para que podamos para que la gente pueda asistir a, a, a tus charlas, a, a, todo lo que, a todos los lugares donde presentes este tema tan apasionante. Y también estoy en Facebook, Desdoblamiento Vitales, Sesiones Individuales y Grupales, donde van a haber una, una espiral, pero bueno, eh, básicamente la invitación es que a, a, a realmente a que las personas que hayan sentido resonancia con esto eh, se acerquen a, a este tema, porque realmente... Se, lo que facilita es ponerse en contacto con el propósito de la existencia, con el despliegue de los potenciales, con conectar la esencia de cada uno, con resolver lo que algunos llaman vacío existencial. Realmente es, eh, es impresionante lo veloz del proceso de toma de conciencia, de ampliación de conciencia que ocurre cuando uno empieza como a, a integrar esta perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo. Muy bien, muchas gracias Mali. Un beso grande, un abrazo grande, eh, la pasamos genial, se pasó volando el tiempo y un abrazo muy grande para mi amigo Santi si está por ahí cerca. Y un, cerca y un beso para él.